El componente social del proyecto de mejoramiento integral del barrio Chacarita desarrolló un plan para el fortalecimiento económico del barrio en dos líneas principales de acción. Uno es el apoyo a emprendedores locales y el otro se enfoca en el desarrollo de capacidades para empleabilidad de los trabajadores del barrio. Las actividades de fortalecimiento económico del barrio iniciaron en diciembre del 2018. Para conocer mejor esta dinámica, iniciamos las actividades con un relevamiento de negocios y de emprendimientos locales. Esto nos permitió desarrollar una estrategia que se ajuste a las necesidades de estos emprendedores. Desde marzo a mayo del 2019 se llevó a cabo Chacarita Emprende, escuela de negocios, que consistió en, en un entrenamiento intensivo con seis talleres donde se desarrollaron temas relevantes para el emprendedurismo. Culminó con 62 emprendedores capacitados, de los cuales 13 fueron premiados en el contexto de una feria de emprendimiento que se llevó a cabo en la Plaza Oleari del Centro de Asunción. De forma paralela se llevó a cabo una línea de fortalecimiento de negocios locales que tuvo el objetivo de fortalecer los productos y servicios de estos emprendimientos. Se intervino con capacitaciones y entrega de materiales para la producción. También se llevó a cabo un seguimiento a estos negocios. El proceso culminó con 63 negocios fortalecidos a través del mejoramiento de los procesos de producción y entrega de servicios. Diversos cursos de capacitación fueron desarrollados con el apoyo del Ministerio de Trabajo y la Pastoral Social. Algunos de estos cursos son liderazgo social, manipulación de alimentos, finanzas personales, marketing digital, entre otros. También con el Ministerio de Trabajo se realizaron evaluaciones para la obtención de certificados ocupacionales de trabajadores del barrio. Se cubrieron rubros como albañilería, electricidad, carpintería, pintura, rubros relevantes para las obras de infraestructura existentes en los alrededores. Otra iniciativa acompañada fue la incubación de una empresa con enfoque social compuesta por mujeres emprendedoras del barrio. En noviembre del 2018, estas mujeres emprendedoras y otras referentes de la moda iniciaron el proyecto con la cooperación de Bitlab. Las mujeres crearon la primera marca de prendas de vestir de la chacarita. Estas mujeres fueron capacitadas en diversos temas como bordado, crochet, corte confección, secuencia de taller, entre otros. Tuvieron un lanzamiento oficial de la marca en un desfile de modas que se llevó a cabo en Punta Carapa. Las actividades concluyeron apoyando la elaboración de un proyecto de la Comisión Vecinal Pelo Pincho y el montaje de una panadería comunitaria que quedará al servicio del barrio. El plan de fortalecimiento económico que se realizó como parte del componente social atendió el factor económico y la capacidad de generación de los medios de vida de las familias, esencial para la sostenibilidad de cualquier proyecto de desarrollo e infraestructura. Más de 240 personas participaron de las actividades de fortalecimiento económico del barrio. Hoy día tenemos eh, negocios con sucursales, negocios con más ingresos, emprendedores más empoderados.